a realizar el patrón de este hermoso top el cual también le vamos a realizar un short vamos primero con el top para realizar el patrón del top vamos a utilizar un pliego de papel como el que estás observando trazamos una línea vertical y una línea horizontal como base para colocar la cuarta parte o la parte completa delantera en esta ocasión vamos a colocar un asterisco acá en el cruce de las dos líneas en la parte superior y de este asterisco hacia adentro colocaremos otro punto con 8.5 centímetros de distancia. A la mitad del asterisco con el punto vamos a colocar otro puntito en el cual vamos a bajar un centímetro colocando otro punto y uniendo los puntos así, con línea recta. Volvemos con el primer punto o el asterisco para bajar ahora 13.5 centímetros. Colocamos un punto y lo unimos con línea curva con el declive que tenemos acá. De esta manera obtenemos la cis. Volvemos con el primer punto o el asterisco para bajar ahora 27 centímetros de talle delantero colocando un punto. De este punto que tenemos acá, vamos a colocar otro punto con 22 centímetros de distancia. De este punto hacia abajo colocaremos 13 Bajamos 13, colocamos un punto Y lo unimos con una línea curva así Para obtener de esta manera el escote De este punto vamos a bajar ahora 14 centímetros Colocamos un punto, trazamos línea uniendo estos puntos Una línea recta y este punto lo unimos con el que tenemos acá Colocaremos unos puntos como centímetros para la costura por todo el contorno tenemos acá entonces mitad delantera, mitad trasera, igual las dos. A este toque le vamos a realizar un vuelo un volante que tenemos acá y para ello ya lo tenemos previamente cortado. Tenemos el vuelo y tenemos el toque cortado igualito con centímetros de costura Acá tenemos el vuelo, tenemos una franja, fíjate, te indico la cantidad y el ancho. El ancho será de 11 centímetros y el total que le vamos a colocar será de 82 centímetros. 82 para el vuelo de este precioso que tenemos para el día de hoy vamos a colocarle unos tirantes acá tenemos el tirante vamos a ver el digo ahora el ancho y el total el largo será de 27 centímetros y el ancho 10 centímetros para el tirante que tenemos acá así como el tirante que tenemos acá lo vamos a doblar le vamos a realizar una costura para voltear y colocarlo justo donde corresponde Así. vamos ahora con el patrón explicativo del chorro. vamos a colocar nuestro patrón de top por acá tenemos el patrón explicativo de este precioso short que hace juego con el top. Para realizar el patrón vamos a trabajar con la cuarta parte, ubicamos un pliego de papel y trazamos una línea vertical y una línea horizontal. Dejamos más margen de acá para realizar este aumento. Luego de trazar las dos líneas vamos a colocar un asterisco como guía para comenzar a realizar las medidas. Del asterisco hacia adentro vamos a colocar un espacio para colocar un punto 4 centímetros punto 5 este espacio de este punto vamos a colocar ahora 19 colocamos otro punto volvemos con el asterisco hacia abajo serán ahora 19 para colocar un punto y unir con línea curva así de este punto hacia afuera vamos a colocar 4 y colocamos un punto seguimos la línea curva de este punto hacia abajo, vamos a colocar otro puntico con 7 centímetros de distancia. De este punto hacia afuera, como lo indica la flechita, 3 centímetros, colocamos un punto, unimos con línea recta, así. De este punto hacia adentro, vamos a colocar otro punto con un centímetro de distancia, un centímetro, y colocamos una línea recta, así, para colocar una línea. De este punto, Hacia la parte de adentro vamos a colocar 23 centímetros. Colocamos un punto y trazamos línea siguiendo la línea, uniendo los puntos. Este punto lo unimos con línea recta, así. Podemos visualizar claramente esta parte más corta, la parte delantera, cuarta parte, y la parte con aumento, la parte trasera. Acá tenemos el short, como podemos observar, lleva un vuelo antes de colocar la gomita con la pretina. Lo tenemos previamente cortado. Tenemos el short con aumento, la parte trasera y la parte delantera. Tenemos también doblez en el orillo. Tenemos el vuelo que le vamos a realizar a la parte superior. Acá, acá la tenemos, tenemos dos franjas. Un poquito más ancho para realizar unos duches muy esparcidos, muy retiraditos. Luego colocamos la franja, el mismo ancho de la cintura. Y el total que le vamos a colocar para introducir allí la elástica será de 11 centímetros. 11 centímetros donde vamos a colocar esta elástica que tenemos acá, que tiene de ancho 3 centímetros. Y el total que le vamos a colocar será de 47 centímetros. Vamos a comenzar realizando este hermoso proyecto. Vamos a comenzar, por supuesto lo tenemos en la mesa, con el short. Vamos a hacerlo así, colocando las partes principales hacia adentro. Así eso es la parte de dentro y la parte delantera. Realizaremos costura con modelo tanto en esta parte como en esta otra parte. costura en la parte media en el tiro del short realizando un overlock por el orillo overlock o sisal igual funciona vamos a colocar ahora la costura acá en la entrepierna Así. la colocamos derechita realizamos costura también en el orillo realizaremos un overlock Realizamos la costura de la entrepierna, realizamos un vuelo en el orillo. Vamos a colocar en la parte superior de la cintura, vamos a colocarle un vuelo. Vamos a voltearlo. Hacia la parte principal. Tú puedes realizar este precioso short con cualquier tipo de estampado o color. Acá en esta parte, antes de colocar la gomita, vamos a colocarle un vuelo. Acá tenemos la franja, recuerda que las medidas se encuentran en el patrón. Vamos a realizarle a esta franja las costuras de los laterales. Costura con óleo también de este lado y en el ruedo. Realizamos la costura de ruedo con overlock. También realizamos la costura de los laterales. Vamos ahora a realizar una costura alta en esta parte para realizar unos ruches muy pequeñitos para colocarlo acá con una costura. Realizamos costura alta para realizar estos preciosos ruches que se ven acá. Lo, lo hicimos a la medida de la cintura. Vamos a colocarlo así, buscamos los laterales colocamos cerquita del doblez puntitos eso es vamos ahora a realizar una costura para fijarlos acá vamos a fijarla primero para luego colocar la pretina. Colocamos el vuelo, lo fijamos con una costura, justo acá en la parte de la cintura. Vamos a colocar acá en esta parte una franja, por acá la tenemos. Recuerda que las medidas se encuentran en el patrón. Vamos a doblarla, y está justo al mismo tamaño, vamos a realizar una costura, para luego doblar e introducir la cinta elástica. También las medidas de la cinta se encuentran en el patrón y también le vamos a realizar una costura. Realizamos la costura a la franja, también a la cinta elástica. Vamos a colocarla así, dentro de la franja. Vamos a abrir esta costurita, doblamos. Eso es introducimos la elástica y vamos a realizarle una costura para dejar atrapadita aquí dentro la elástica la costura sin pisar la elástica realizamos la costura por todo el contorno. Colocamos la costura a la elástica, la dejamos atrapada, fíjate cómo nos queda preciosa. Vamos a buscar la costura y la vamos a colocar en el short, así. Buscamos el lateral. Vamos a buscar la costura, eso es, por acá la tenemos. La colocamos así. Vamos a realizar la costura pisando la otra costura, sin pisar la elástica, por supuesto es por todo el borde del short vamos a realizar la costura con ovelo colocamos la elástica en la cintura realizamos una costura sobre la otra y realizamos un ovelo por el orillo Nos queda así acá en la parte de ruedo vamos a doblar un centímetro luego otro de esta manera realizaremos el ruedo ambos ruedos vamos a doblar un centímetro, luego otro El ruedo, fíjate, doblamos un centímetro, luego otro hacia adentro y realizamos la costura. Nos queda así, muy bonito nuestro short para una niña de 4 a 6 años. Vamos ahora a realizarle el top a nuestro precioso short. Vamos con el top. Por acá tenemos todo lo del top preparado. Ahora sí, manos a la obra. Vamos a realizar la costura de los hombros, colocando las partes principales de cara, uniendo el hombro. También vamos a realizar la costura de este lateral. Realizamos la costura de hombro, con veloz, también en, en este lateral. Dejamos este a la lateral así, para colocarle un refuerzo. ¿Vamos a colocarle un refuerzo? Vamos a colocarlo así. Eso es. Por acá lo tenemos, es una tirita de 2 cm.5 para colocarlo así, con el estampado principal, hacia adentro. Vamos realizando la costura hasta llegar acá. Retiramos el sobrante, luego vamos a doblar hacia la parte principal, así, doblando un centímetro y realizando la costura. Colocamos el refuerzo en la manga, lo hicimos de este lado, luego doblamos hacia la parte principal, doblando un centímetro y realizando la costura totalmente recta. Eso es. Vamos ahora, ahora sí, a realizar la costura con overlock. También realizaremos un overlock por todo el orillo. la costura de este lateral realizando un ovelo también un ovelo por el orillo vamos a doblar a voltear vamos a colocar acá en el escote un vuelo para el vuelo, acá tenemos la franja recuerda que las medidas de estas franjas se encuentran en el patrón vamos a colocarle una costura por acá realizando ovelo y ovelo por el orillo de lateral, única costura, y realizamos ovelo por el orillo como ruedo. A esta franja le vamos a realizar una costura alta para luego analer el hilo y realizar unos ruches. Colocamos la costura alta y realizamos los ruches a esta misma medida que tenemos acá. Ahora vamos a colocarlo y lo vamos a hacer así. Vamos a hacerlo así, vamos a buscar la parte de revés, eso es, y buscamos el lateral. Vamos a buscar la costura, por acá la tenemos. Vamos a hacerlo así, vamos a realizar la costura esta parte principal en el revés del doble vamos a realizar la costura poco a poco, vamos a colocar un alfiler por acá así es, hacia abajo para no pincharnos vamos que si se puede así. listo, lo tenemos un Sí, sí. Vamos a realizar la costura por todo el contorno para luego voltear hacia la parte principal. Colocamos el vuelo en la parte interna, colocamos la parte principal de cara hacia la parte revés de nuestro todo, y realizamos la costura. Okay, ¿sí? Ahora vamos a voltear, vamos a voltear. Así. A este precioso todo le vamos a colocar un tirante. Para colocar el tirante acá, fíjate que no lo hicimos, seguimos la costura, pero luego vamos a descoser donde va el tirante. Vamos a doblar buscando la sisa. Eso es, doblamos así. Fíjate. Acá en esta parte, justo cerca del de tirante, de, de esta parte del hombro, vamos a colocar el tirante. Lo vamos a colocar, vamos a realizar una pequeña marca con un lapicito. Vamos a buscar el lápiz. Por acá tenemos un lapicito donde vamos a marcar justo donde va esta parte del hombro para colocar el tirante. Lo tenemos por acá ya identificado. Realizamos una marquita porque por ahí vamos a descoser. Igualito lo vamos a hacer de este lado. Eso, vamos a discuser esa partecita porque por ahí va el tirante. Y vamos a colocar el tirante. ¿Dónde está el tirante? Acá lo tenemos. Recuerda que las medidas se encuentran en el patrón. Vamos a colocar esta parte principal hacia adentro y vamos a realizar una costura dejando un centímetro. Realizamos la costura del tirante. Vamos a voltear el tirante. Es, lo podemos planchar recuerda que también le podemos realizar pespunte para que se vea aún más bonito eso es, ya tenemos el tirante vamos a introducir el tirante así, por la abertura que realizamos descosiendo esta parte eso es, introducimos el tirante y seguimos la costura seguimos la costura por acá vamos a fijarlo como alfiler eso es, fíjate ahora el otro lado por la abertura que hicimos recuerda medir para que quede derechito buscamos la costurita por acá por acá lo tenemos, fíjate eso es, ya lo tenemos Ahora sí vamos a realizar a continuar la costura para fijar el tirante, también de este lado. Colocamos el tirante por la parte que descosimos, introducimos el tirante, realizamos la costura. Realizamos también un overlock por todo el contorno. De esta misma manera lo colocamos acá. Fíjate, colocamos el tirante, realizamos costura con un overlock nos queda así acá en esta parte inferior vamos a colocar una gomita acá tenemos la gomita tiene un centímetro de ancho y el total que le vamos a colocar es de 46 centímetros esta gomita le vamos a realizar con una costura luego de realizar la costura la vamos a colocar acá en el ruedo la vamos a colocar Medio centímetro más para realizar la costura sin tocar la helada Cinta elástica, le realizamos una costura a la cinta elástica, la colocamos acá, bajamos un poco más para realizar la costura sin pisar la elástica por todo el contorno. Nos queda así. Esta parte, luego de realizar el overlock, -over, bajamos y realizamos un pepunte para que nos quede la parte de adentro así y ella pueda doblar mejor. Eso es, ya tenemos nuestro top. Vamos a combinarlo con el short que realizamos al inicio. Fíjate. Precioso conjunto para una niña de 4 a 6 años. Ahora el paso más importante, los patrones explicativos de este hermoso diseño.